Hoy es 20 de diciembre y es el día de las elecciones generales en España. Mariano Rajoy va a votar a las 10 y media a este colegio Bernadette. Queda 10 minutos hasta su llegada y estamos a la espera. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado al colegio electoral junto a su esposa Elvira y su equipo de seguridad. Su aparición ha causado gran revuelo entre la multitud de periodistas que rodeaban la mesa electoral donde votaba. El líder del Partido Popular ha hablado con periodistas y votantes de manera animada mientras posaba para las cámaras y se hacía fotos con sus simpatizantes. Como siempre suele ocurrir, lo único que cabe esperar de fin de una jornada como esta y lo que todos deseamos es que participe el mayor número de personas en, en las votaciones. Al fin y al postre se trata de tomar una decisión muy importante, que todo el mundo vote libremente y con el conocimiento eh, suficiente de causa y al final pues obviamente la gente elige lo que cree que es mejor eh, para su país. Después de la salida del presidente del gobierno del colegio electoral han empezado a aumentar el número de votantes. Como respuesta a la llamada del presidente a participar activamente en los comicios, gente de todas las edades ha empezado a llegar al colegio electoral para elegir a un partido que represente sus intereses para los próximos cuatro años. Berta, estudiante de derecho, cree que el panorama político va a cambiar mucho después de las elecciones. Por un lado, opina que se incrementará el número de partidos para expresar diferentes puntos de vista en el Parlamento. Por otro, tiene miedo de que eso conduzca a la radicalización de la sociedad. Berta considera la votación como un paso importante y necesario. Somos nosotros los que elegimos quienes gobiernan, entonces si queremos opinar y queremos, tenemos, queremos eh, no sé, que se nos tenga en cuenta, pues esta es la forma, obviamente. Manuela no quiere decir a quién ha votado, pero dice que ha ido al colegio electoral porque desea el cambio de gobierno y la política del país. Manuela es médico y espera que el próximo gobierno español mejore la salud pública. Yo espero que, que se potencie la sanidad pública, eh, que la doten de suficientes eh, profesionales eh, y de medios, eh, que la gestionen adecuadamente. Eh, y que llegue a todos los ciudadanos que vivan en España. Debido a la alta participación de los votantes, hemos tenido que esperar a Fernando, miembro de la mesa electoral, a su pausa del café para hablar con él. Lo hemos interceptado café en mano y cuenta que es su primera vez en una mesa electoral, lo que le parece de mucha responsabilidad. Según sus palabras, los miembros de la comisión electoral juegan un papel muy importante. Nuestra función es eh, trabajar y asistir a las incidencias que pueda haber en, en los ordenadores, que es un sistema que se ha implantado nuevo este año. Y, y tratamos de coordinar a, las, a cada mesa, cada uno tenemos una mesa asignada. Y pues eso, trabajar en las incidencias que puedan surgir en ello. Además del presidente y los vocales, los apoderados de los diferentes partidos vigilan que todo funcione con normalidad. En estas elecciones generales Raúl representa a Podemos. Dice que la idea de ser apoderado por Podemos ha sido su iniciativa propia. Los apoyo explica por su política económica progresista, en particular por sus propuestas de ayuda a la gente más necesitada. Yo creo que es el momento de que incluso gente que es, tiene mucho más... Eh sea capaz de, de renunciar a, a esa pequeña, a, por lo menos a una parte, para dárselo a los demás y, y beneficiar al final al conjunto de la sociedad. En las últimas elecciones Enrique votó a UPyD, pero ahora sus simpatías están del lado de Ciudadanos. A su juicio, el programa económico de este partido ayudará a la gente a conseguir empleo. Ciudadanos es un partido que trabaja sobre la verdad reconoceremos siempre nuestros errores y pediremos a los demás que lo reconozcan. Y eso es un punto de partida imprescindible para el futuro. A diferencia de Enrique, la ideología política de Magdalena no se mueve. Desde hace varios años apoya al Partido Popular. Según su punto de vista, el PP es el partido más serio de España. No hay nada perfecto en este mundo, pero creo que de lo que tenemos es la gente con más experiencia y que más puede beneficiar a España en el futuro. No importa quién gane en estas elecciones, Magdalena sueña que sus hijos y nietos vivirán en una España tranquila y prospera. Olga Kosova repartando para eleccionesgenerales.com